Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este jueves 19 de enero de 2023. Saludamos a quienes nos ven y a quienes están conectados ya a través de www.enlacetelevisión.com Bienvenidos y vamos con los titulares. Un hombre de 59 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Recreo. La comunidad de este sector no sale del asombro. Fiscalía General de la Nación acusa a excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos por la masacre de La Rochela, ocurrida hace 34 años. A plena luz del día sobre la calle Centenario, amigos de lo ajeno lograron abrir un vehículo y se robaron las pertenencias de una mujer. La suma asciende alrededor de 4 millones de pesos. El presidente del consejo John Blair Corena acompañó visita de la ANLA al proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí. Un habitante del Carmen de Chucurí ha hecho llegar a Enlace Noticias un registro de video donde asegura que la explotación de carbón que ya hubo en ese territorio no fue afectado ambientalmente por la extracción minera. En rueda de prensa fue presentada la nueva Junta Directiva de la Uso que preside César Eduardo Rosa Arenas. En los deportes, Club Cacique BMX participará en competencias nacionales, razón por la que brindan la posibilidad de vincularse a esta causa para cubrir los gastos económicos que representa participar en este evento deportivo. Alianza Petrolera ganó sus encuentros jugados la tarde del miércoles en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, volvió el Magazine de la Mañana en su temporada 2023 a la programación de Enlace Televisión. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Aquí están las informaciones, mucha atención, que un hombre de 59 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Recreo. La comunidad de este sector no sale de su asombro. Hacia el mediodía de este jueves 19 de enero, en una vivienda ubicada en el barrio El Recreo, un hombre atentó contra su vida colgándose con una soga. El hombre fue identificado como Fernando Sajonero, de 59 años, quien anteriormente se desempeñaba como taxista en la ciudad. Al lugar asistieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para tratar de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Familiares y allegados arribaron a la vivienda luego de conocer la fatal noticia, que llena de tristeza y asombro a la comunidad de este sector, conocido como La Cascajera. Y no sé qué pasó, pues es una noticia bastante triste, en el cual, mire, la gente... Hay bastante gente porque era bastante apreciado en la comunidad. Sí, él era taxista, pero me informan que había vendido el taxi. Vecinos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida lo recuerdan como una muy buena persona en todo el sentido de la palabra. Lo recuerdo como una persona siempre alegre, que siempre tenía un, un consejo para los demás, eh, muy animoso. Eh, no sé qué, no entiendo qué pasó con una persona de estas que no, no, nunca se le veía un problema. Sí, no veía tan asediado como uno que mantiene en el problema y es el más man... buena gente en el sentido de la palabra, no porque haya fallecido, pero nos queda ese gran recuerdo de, una, de un gran ser, de una gran persona. Hacia las 4 de la tarde, unidades del CTI hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva inspección del cadáver y el levantamiento del mismo. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida. En otras informaciones, la Fiscalía General de la Nación acusa al excongresista santandereano Tiberio Villarreal Ramos por la masacre de La Rochela, ocurrida hace 34 años. La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos por su posible participación en la muerte de dos jueces, dos secretarios de juzgado, dos conductores y seis investigadores. Además por las heridas con armas de fuego ocasionadas a otros tres servidores judiciales en lo que se denominó como la masacre de La Rochela ocurrida el 18 de enero de 1989 en la zona rural de Simacota, Santander. Los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que el señor Villarreal Ramos se habría concertado con los grupos paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y aumentar su caudal electoral en Santander. Producto del presunto nexo con estas estructuras ilegales, al parecer tuvo injerencia directa sobre estas y presionó para que asesinaran a los integrantes de la Comisión Judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región con el propósito de robarles el expediente. En este sentido, el excongresista fue acusado y deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000. Y joven de 19 años murió luego de ser víctima de atentado sicarial en el barrio La Campana. Con este caso ya son nueve las víctimas mortales por hechos violentos en lo corrido del 2023. Hacia el mediodía de este miércoles 18 de enero se registró un atentado sicarial en la comuna 1 del distrito, hecho en el que un joven de tan solo 19 años perdió la vida. Según reportan las autoridades, el hecho ocurrió a las 12 y 10 de la tarde, cuando Christopher duán Capatá Sánchez, de 19 años de edad, se encontraba en vía pública del barrio La Campana, cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias oportunidades, causándole heridas en la cabeza y el pecho. Los sujetos al cometer el delito huyen del lugar. La víctima fue trasladada por unidad de cuerpos de bomberos voluntarios hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio para ser atendido por el personal médico. Desafortunadamente, el joven falleció minutos más tarde a causa de la gravedad de las heridas. Al parecer los móviles de este hecho violento sería un ajuste ilegal de cuentas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para la respectiva inspección y labores de campo. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial. Con este caso ya serían nueve las víctimas mortales por hechos violentos en el distrito en lo corrido del año 2023, una cifra bastante alarmante. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.cron.co.co El presidente del consejo, John Blair Corena, acompañó visita de la ANLA al proyecto minero de Colco en el Carmen de Chucurí. Se mostró solidario con la protesta allí. El presidente del consejo distrital John Bler, Colena Urmada, participó de la visita técnica del ANLA al proyecto minero del Carmen de Chucuri, sector de Oponcito, donde comunidades desde hace varios días protestan en rechazo de dicha explotación licenciada por la CAS. Hemos atendido el llamado que nos hicieron los amigos del corregimiento del centro desde muy tempranas horas. Hemos estado en compañía del ANLA, ¿sí? donde hemos hecho todo el recorrido del polígono, donde fue la licencia de minería a cielo abierto, ubicado en el Carmen, ¿sí? Hemos terminado aquí en la bocatoma eh, del, del acueducto Corpa centro, que surte por supuesto de agua a todos los habitantes del corregimiento del centro, eh, más de 23 mil personas. Aquí está el río Cascajales, aquí está la bocatoma y por supuesto le decimos un no rotundo porque no vamos a permitir que nos contaminen el agua de toda la comunidad del corregimiento del centro. Como se sabe, esta es una licencia otorgada a la firma Colco para la explotación de este mineral a cielo abierto y que según las comunidades se oponen porque afectaría al suministro de agua potable a municipios como San Vicente y Barranca Bermeja, entre otros. Traer la minería pues traería graves problemas en términos de contaminación de, las, de los vertimientos al Caño Moscas, que es la que da los afluentes para la, para la piscicultura, y también al río Cascajales, que es donde toma el agua eh, la gente del centro, que son 2.500 eh, usuarios, que son más o menos mil personas. Acabamos de referenciar acá la bocatoma del Campo 50, que es donde Ecopetrol capta el agua, es el Campo 50 o Río 50, es el mismo río Cascajales, bajando pues va tomando otros nombres, anterior se llama La Llana, aquí se llama Campo 50, y nosotros eh, estamos muy preocupados también porque lo que sucede arriba, en la serranía de Yarigué, pues nos va a afectar a nosotros también como comunidad. Se dijo que los funcionarios del ANLA, tras la visita realizada, entregarán un informe detallado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un habitante del Carmen de Chucurí ha hecho llegar a Enlace Noticias un registro de video, donde asegura que la explotación de carbón que ya hubo en este territorio no fue afectado ambientalmente por la extracción minera. Un habitante del Carmen de Chucurí que ha ingresado a los terrenos donde Colco proyecta adelantar una explotación minera licenciada por la CAS muestra el estado en lo que es el sitio que ya fue explotado en el pasado con la extracción de carbón. Con sus registros de video muestra que no hubo impacto negativo con la explotación que allí ya se dio. Señores, mire, estamos en temporada de guamas. Me cuentan los muchachos que recorren por acá que hay guamas por doquier. Ah, se me olvidaba. Todo esto antiguamente eran poderos. Potreros, potreros, potreros, deforestación por ganadería. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, hoy son bosques, yo creo que escuchan los chicharras. Vamos a escuchar las aves, por allí más abajo vamos a mirar. Aquí hay más de 100 especies de aves nativas que viven aquí, en un paraíso. El vecino del lugar muestra un espejo de agua donde asegura se puede pescar especies de todos los tamaños y colores. Y esta es la hermosura del lago que se construyó. No es agua contaminada, cualquiera puede venir a verificarla. Es agua limpia que se recoge desde esas laderas, mire. Todo eso es área protegida ya Ahí hubo explotación hace 15 años cuando inició la mina. Hasta un cultivo de abejas salió en el lugar y gran cantidad de aves y frutos vegetales. Colombianos, santanderianos y comunidad en general. Acá podemos ver estas colmenas de abejas instaladas por apicultores carmeleños, los predios eh, de conservación de la mina San Luis, a los cuales no les cobran ni siquiera una botella de miel. Eh, todos estos rastrojos, o mejor conocidos como bosques tropicales, antiguamente eran potreros de sabana. Con estas imágenes, el habitante del sector justifica el proyecto minero de Colco en el sitio y al que se opone otro sector de la población y ambientalistas desde hace dos semanas. 6-11 minutos en Colombia. En rueda de prensa fue presentada la nueva Junta Directiva de la Uso, que preside César Eduardo Los Arenas, quien habló para el Enlace de Noticias sobre denuncia de la convención, modernización de la refinería y hasta de política local. En un céntrico restaurante del distrito se cumplió la mañana de este jueves una rueda de prensa convocada por la USO para presentar los nuevos cuadros directivos de este sindicato en la industria del petróleo. Su presidente César Rosa respondió así al periodismo en noticias sobre la denuncia que hizo Ecopetrol de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Cómo queda la USO después de esta nueva designación de cargos? Es un ejercicio propio de la democracia sindical y la USO. Independientemente que esta designación se haya hecho por unas amplias mayorías, continúa en el ejercicio de la actividad sindical de manera unitaria una dirección incluyente que por supuesto dará participación. A todos los dirigentes sindicales elegidos por las bases y también por supuesto vinculando las 27 subdirectivas que tenemos a nivel nacional. LOSA también se refirió a la posición del sindicato frente a la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En relación al tema de la modernización de refinería, nosotros en esta próxima negociación vamos a defender el plan de inversiones de Copetrol. Hoy tenemos en el seno del sindicato una gran cantidad de técnicos, ingenieros, profesionales y estamos estructurando una propuesta técnica para presentar en materia de refinación que vaya compasada con la transición energética. Y finalmente el nuevo presidente fijó posición frente al proceso electoral regional y local que se avecina. La Uso apoyó irrestrictamente al gobierno de Gustavo Petro y entonces empiezo por aclarar que el sindicato eh, apoyará su política económica y social. Obviamente, también dejo claridad que donde el sindicato no se sienta identificado o donde hay algún tipo de norma, de ley, de proceso que afecte los derechos de los trabajadores, este sindicato hará pública su posición y además haremos lo que nos corresponde, la movilización. Las nuevas fuerzas de la USO en la Junta Directiva Nacional están así, 14 votos para la mayoría y 6 para la minoría. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso, estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241.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 y un juez de control de garantías envió a prisión a una pareja señalada de ser responsable de extorsionar a un comerciante en Barranca Bermeja. Según la investigación, exigían la suma de 100 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer acerca de la imputación de cargos a una pareja señalada por la extorsión a un comerciante en Barranca Bermeja. Los sujetos señalados fueron identificados como Juliet Carolina Bustamante y danielson Navarro, quienes, según la investigación, estarían extorsionando a un comerciante. Las llamadas por medio de las cuales se hacían las exigencias económicas ilegales se comenzaron a realizar desde el pasado 14 de enero, en las que los sujetos se identificaban como miembros de grupos armados ilegales. Los presuntos extorsionadores reclamaban la entrega de la suma de 100 millones de pesos para evitar atentar contra la vida de la víctima y su familia. Durante una entrega controlada, el comerciante accedió a llevar el dinero a un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Floresta, lugar a donde también llegaron los ahora procesados. Un juez de control de garantías envió a prisión a la pareja. La Fiscalía les imputó cargos por presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado. Las autoridades desarrollaron comando situacional en el barrio La Libertad con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito y continuar la ofensiva contra la delincuencia. En el barrio La Libertad, las autoridades llevaron a cabo comando situacional con el fin de continuar la ofensiva contra los delitos que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Uniformados de diferentes especialidades de la policía, realizaron planes coayudantes para prevenir la materialización de delitos. Entramos desde el barrio La Libertad garantizando y ofreciendo seguridad ciudadana con un comando situacional donde tenemos las diferentes especialidades y oferta institucional como es investigación criminal, inteligencia policial, infancia y adolescencia y nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes los cuales apoyan todas las labores que realizamos el día de hoy como es registro de personas Registro e identificación de vehículos mediante la solicitud de antecedentes. Actividades como esta se vienen desarrollando en varios sectores críticos de Barranca Bermeja, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito. Estamos acá para mitigar los delitos que aquejan nuestra ciudadanía, especialmente y focalizando el homicidio y el hurto. Esta es una invitación a que la ciudadanía denuncie mediante la línea 165 del GAULA, la línea de emergencias 123, todos los delitos de los cuales puedan ser víctimas. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier delito de que puedan ser víctimas a través de la línea 165 del GAULA o la línea 123 de la Policía Nacional. Y a las 6.19 minutos saludamos a esta hora al gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez. Señor gerente, muy buenas tardes. Se normalizó el servicio de agua en todas las comunas de Barranca Bermeja. Les saluda a Marlon Davison. Marlon, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia de Barranca Bermeja. Sí, efectivamente, labores que comenzamos desde las 5 de la mañana, sobre las 11 de la mañana pudimos restablecer el servicio en las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 de Barranca Bermeja y sobre las 3 de la tarde lo pudimos restablecer en la comuna 1 y 2. Balance bastante satisfactorio. Todas las labores fueron realizadas por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el propósito de mejorar la calidad del servicio de agua potable en nuestro distrito. Podríamos decirle precisamente a la comunidad, señor gerente, ¿cuáles fueron los trabajos realizados en la ciudad? Básicamente hicimos el lavado del tanque de almacenamiento, es una obligación que nos corresponde por norma, y en ese sentido con el equipo de aguas de Barrancarmeja hicimos el lavado con ese propósito de mejorar la calidad del servicio. De igual manera, hicimos los empalmes de lo que corresponde a una línea principal que estamos en este momento instalando sobre la vía fertilizantes que viene desde la empresa Aguas de Barrancarmeja, esa línea lleva, suministra agua a las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja para mejorar la calidad en el servicio. Una línea de más de 50 años, hoy la estamos cambiando de acuerdo al compromiso que tiene este gobierno de mejorar la calidad. Y de igual manera, Ecopetrol venía haciendo unas labores en la parte eléctrica sobre este sector y se requería también esas labores de dejar sin energía para que en efecto ellos pudieran hacer su trabajo. Fueron tres acciones importantes, pero básicamente sobre las dos que venía trabajando aguas de Barranca Bermeja, encaminadas a mejorar la calidad en el servicio de agua potable. De antemano le ofrecemos excusas a la comunidad frente a la, la, la, la suspensión que se generó, pero es necesaria para transformar el agua en Barranca Bermeja. Señor gerente, ¿cuál es el reporte del color del agua al momento de restablecerse el servicio en la ciudad? Porque es una de las preocupaciones casi siempre de los usuarios. Digamos, es algo que se ha venido minimizando, Marlon, con toda la reposición de redes que hemos venido haciendo en, en Barranca Bermeja. Son más de 50 kilómetros. No menos cierto, es una situación que se presenta en todos los acueductos de Colombia. En el momento en que queden desasta, desasta, de sin, sin abastecimiento del servicio, las tuberías inmediatamente generan un, partículas que afectan el color al momento en que llega el agua a cada uno de los hogares de Barranca Bermeja. Pero en estricto sentido hemos venido trabajando en eso y hemos logrado ya con la reposición de redes ir minimizando esta situación en particular. Hoy se pudo presentar en algunos sectores, pero básicamente fue algo muy mínimo y podemos decirle a Barrancarmeja que tenemos restablecido el servicio de agua potable en todo el distrito. Muy bien, señor gerente, muchas gracias. ¿Y habrá nuevos cordos de este próximo día? ¿Ya cumplidos esos trabajos? No, no, señor, en este momento pues vamos a continuar trabajando en todos los sectores de Barrancarmeja, en las diferentes comunas. Estamos con una apuesta importante con el gobierno distrital en lograr la mejor el mejoramiento de barrios. ...con el sistema de acueducto y alcantarillado, son más de 30 barrios que vamos a intervenir... ...pero esto va más encaminado a mejorar la infraestructura de acueducto y alcantarillado. Señor gerente Carlos Vázquez de Agua de Barranca, ¿no? muchísimas gracias por estar en diálogo con nosotros... ...y dar ese buen parte de tranquilidad en cuanto al servicio de agua potable en Barranca, Bermeja. Y en otras informaciones, a la luz del día, sobre la calle Centenario, amigos de lo ajeno lograron abrir un vehículo... ...y se robaron las pertenencias de una mujer, la suma asciende alrededor de 4 millones de pesos... Un ciudadano barranqueño denuncia que a plena luz del día en horas de la mañana de este miércoles sobre la calle Centenario, amigos de lo ajeno abrieron la puerta de un vehículo y se robaron las pertenencias de su hermana, entre las cuales se encontraban documentos importantes. A eso de las 9 y 40 de la mañana, mi hermana venía con la, pues, con la, en la camioneta de la empresa, con el jefe de ella, parquearon la camioneta a unos metros antes del, del establecimiento comercial Trancaron el vehículo, eh, ingresaron al establecimiento y a eso de 10 minutos, 15 minutos después salieron y el vehículo estaba con, las puertas, con la puerta abierta y pues desafortunadamente se llevaron un bolso, un morral y dentro de ese morral estaban el computador, los documentos personales de ella, unos documentos muy importantes de un tratamiento médico que ella está realizando y, y pues nada, se llevaron todo. El caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades. Manifiesta el ciudadano que la suma de las pertenencias asciende alrededor de 4 millones de pesos. Se le informó a las autoridades y ellos pues hicieron el, la documentación respectiva. No sé cómo hicieron para abrir la camioneta sin que esta generara o se disparara la alarma. Eh, pues eh, nos manifiestan que están utilizando un tipo de control que, que abre varios vehículos de pronto se les dio en el momento lo abrieron y ahí fue donde hurtaron eh, las pertenencias de mi hermana eh, cabe resaltar que pues, Barranca Bermeja se ha, careta, se ha caracterizado siempre por ser una ciudad muy, muy segura y nosotros como barranqueños no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan los documentos se encuentran a nombre de Charic Lorena Jaime Moreno quien manifiesta que es de vital importancia recuperarlos eh, informarle o pedirle a la, a la comunidad que que cualquier tipo de información que tengan respecto al computador, por favor nos la hagan saber. Es muy importante el computador, la información que estaba dentro de él y la documentación personal de mi hermana. Los documentos están a nombre de Charik Lorena Jaimes Moreno. En caso de tener información acerca de las pertenencias y documentos a nombre de esta persona, dar aviso a las autoridades. 6.25 minutos en Colombia. Adulto mayor agradece el apoyo brindado hasta ahora por la ciudadanía de Barranca Bermeja para acompañar a su esposa enferma, quien es atendida en una clínica de Bucaramanga. Asegura que tiene que dormir frente a la clínica por falta de recursos para pagar una habitación. Don Alcibiades es un adulto mayor que tiene a su señora en condición crítica de salud en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga. Es la segunda vez que acude en Las Noticias gracias a la solidaridad que los buenos corazones le han brindado hasta ahora. Bastante delicada. Se siente, pues prácticamente ya está esperando la voluntad de Dios porque no hay más nada que hacer y pues yo agradecerle a usted también don Pedro por la generosidad tan grande que hizo conmigo por recibirme y escuchar mis palabras esas oraciones que yo le pido a la gente para que ore por mi esposa porque yo allá en Bucaramanga de verdad que me, yo estoy sufriendo mucho y la estoy pasando muy mal allá y yo de verdad yo vine aquí a agradecer a la gente que me han apoyado, me han ayudado con esa gratitud que me manda el Señor. En las afueras de la clínica donde permanece su compañera de vida que requiere de pañales y demás, don Alcibiade duerme al no tener cómo pagar una habitación donde pasar la noche. Yo me la he pasado durmiendo fuera porque allá la residencia es muy cara, vale 40 mil pesos, si, no, si pago no como, si, si duermo pues entonces como dice el dicho, pero entonces me tengo que quedarme afuera porque es lo que me han dado, es lo que me van a ayudar para comprar pañales, inclusive actualmente necesito llevar una paqueta de pañales, llevar pañitos, este, pañitos húmedos, para el cuerpo, hay muchas cosas que me pillaron y en realidad no lo tengo acá en Barranca Bermeja, debajo del puente elevado donde se ubica su humilde vivienda su hijo cuida la misma mientras don Alcidad le hace compañía a su señora enferma, la forma más sencilla de demostrarle el amor que siente por ella no puedo dejarla sola ya, porque yo le dije mi amor me voy para Barranca porque no tengo ropa, yo te gusta 20 días allá así sin... ...con una sola ropa y con dos no puedo estar... ...y me vine a lavar la ropita... ...para arrancar hoy con ayuda de Dios al mediodía... ...y ir a vela. ...los buenos corazones que quieran ayudar a don Ancibiades... ...en este momento de su vida... ...la pueden hacer contactándose con él... ...antes de ir a la pausa... ...lo dejamos con información institucional... ...de la Sira Infantas... ...donde Copetrol fortalece con asesoría... ...entrega de equipos y maquinaria... ...a emprendimiento de Corregimiento El Centro... ...el blog del pregonero... ...en el Corregimiento El Centro...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 Próximamente el Club Caciques BMX participará en competencias nacionales en las que pretende mostrar todo el potencial que han construido en los entrenamientos. El Club Caciques BMX viene con un proceso muy interesante eh, en donde ya varios chicos y chicas han sido protagonistas a nivel tanto nacional como internacional. Ese año la gran apuesta, la gran propuesta es poder tener... Eh, como equipo, representando la, al distrito de Barranca Bermeja en los, en los nacionales eh, 2023. Queremos y, y, y estamos totalmente convencidos que si sacamos un equipo, un team, eh, para este año... Seremos protagonistas, eh, al igual que, que otras ciudades, grandes ciudades han sacado sus equipos. Estos chicos son unos chicos muy comprometidos con el deporte, muy comprometidos eh, con, con sus actividades y pues es un gran premio, ¿verdad? Que pues ellos nos puedan representar a nivel nacional e internacional, ya que pues es un proceso de, de varios años. Por supuesto, los deportistas son quienes más disfrutan de esta experiencia que aporta su desarrollo como profesionales en este deporte. Pues se siente muy bien. Muy, bien, muy chévere porque a mí me gusta mucho la... sí señora es muy chévere me gusta saltar y me encanta este deporte porque es muy pero muy chévere me gusta lanzarme el partido y todo eso muy bien me gusta mucho este deporte y lo hago mucho y me gustan todas las competencias y todos los entrenamientos. Para poder llegar a participar en estas competencias el club pide la colaboración de la comunidad barranqueña brindando la oportunidad de vincularse con esta iniciativa que les permite seguir dejando en alto el nombre del distrito. Como todas las disciplinas deportivas y como todos los deportes inclinados al alto rendimiento siempre se generan grandes costos ya que pues ellos deben tener, contar con una muy buena bicicleta con unos muy buenos repuestos, además los desplazamientos, todo el tema de hotelería, inscripciones, pago de inscripciones a los eventos eh, nacionales e internacionales siempre eh, suman una, una gran cantidad de dinero y queremos vender venderle a la ciudad de Barranca, venderle a, a los comerciantes, a los gran, pequeños y grandes comerciantes de nuestro distrito, que puedan poner su nombre en nuestro uso, en nuestro jersey y poderlo llevar a, a lo más alto del podio y portarlo con mucho orgullo en todo, en toda Colombia y queremos vender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 que estén de pronto interesadas en, en, en este tipo de publicidad, a dónde se pueden comunicar, a dónde se pueden dirigir. Claro, nos pueden conseguir en la pista de bicicross los días de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y también nos pueden conseguir al número del celular, WhatsApp o celular de teléfono 316-755-9373, es el, es el número mío encargado de todo el tema logístico para, para, esta, para esta gran intención. Desde la noticias les deseamos mucho éxito en estas competencias. Alianza Petrolera ganó sus encuentros jugados la tarde del miércoles en el Estadio Daniel Villa Zapata. Tenemos declaraciones del profesor Huber Boder. Alianza Petrolera venció en dos partidos de pretemporada Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata. El primer juego finalizó 4 por 3 con doblete de Edwin Torres y goles de Juan Diego Ceballos y Pablo Bueno. El segundo partido terminó 1 por 0 con anotación de Mateo Rodas. El director técnico de Alianza Petrolera, Uber Bodel, se ha referido a lo que han sido estos partidos de pretemporada. Yo creo que de los dos compromisos hay cosas buenas. Eh, se rescatan algunas variantes que tuvimos desde lo táctico, desde lo colectivo desde lo individual, eh, hoy es un partido que nos, nos, nos gustó los, los diferentes escenarios que vivimos y cómo los supimos eh, sobrepasar, eh, es un equipo que mostró Gallardía, un equipo que mostró fútbol y, y lo que nos dejan, estos dos compromisos son cosas buenas, con una claridad eh, para lo que se viene que es nuestro compromiso ante Chicó también lo ha hecho sobre el rendimiento de los nuevos jugadores que han llegado al club. Los muchachos han venido creciendo, eh, día a día están llegando a un nivel eh, ideal o aceptable para iniciar la liga. Nos tiene gratamente eh, sorprendido, no sorprendido, nos tienen, nos tienen con, con mucha gratitud lo que, lo que vienen haciendo y, y su rendimiento poco a poco se van a llenar. Eh, de mucha más confianza y, y creo que en la liga van a tener el, el, el nivel adecuado, lo que nosotros necesitamos para, para afrontar esta competencia. Especial énfasis hizo en la convocatoria a Selección Colombia del arquero José Luis Chunga. Bueno, lo de José para nosotros eso es muy gratificante, eh, sabe que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo y, y bueno, es una oportunidad más para los muchachos que vienen ahí detrás, Mora, Pierre, eh, de que compitan y que nos ayuden a conseguir los objetivos, pero contento con, con el llamado de chunga a nuestra selección Colombia. Con pie derecho ha comenzado Alianza Petrolera, lo que será la temporada del 2023. Volvió el Magazine de la Mañana, Enlace Televisión. en este... La cuarta temporada del Magazine de la Mañana De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana Sin dejar eh, ahí los premios, los regalos, las rifas Por lo menos hoy estamos participando del la Del partido Colombia-Paraguay en la sub-20 Con premios, rifas y sorpresas Magazine de la Mañana seguirá acompañando a los barranqueños Que han sido fieles a este espacio de entretenimiento de la televisión local Interactuamos con los televidentes El Magazine de la Mañana no es de Johnny Villalobos No es de Autoservicio la Quinta No es de lo, nuestros patrocinadores El Magazine de la Mañana es del público es de, la, de todo el personal que nos ven en el Corregimiento del Llanito, Corregimiento del Centro, en Yondón, el Pedrán, el Puerto Wilches, mucha sintonía tenemos para el Magazine de la Mañana y mil gracias, por eso decimos que el Magazine de la Mañana no es de enlace televisión, es de ustedes. Johnny agradece no solamente la sintonía, sino la participación de los televidentes en el Magazine de la Mañana con sus aportes al mismo para hacer más, mucho más entretenidas las mañanas de todos. Sí señor, siga viendo. Siga, siga con nosotros en el Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Enlace Televisión y por el Facebook. Estamos saliendo por dos, por el Facebook y por Enlace Televisión. No olvide, el Magazine de la Mañana, siempre con ustedes. Recuerde, Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 10 de la mañana, solo por Enlace Televisión, que siempre está más cerca de ti. Así es, 6.40 minutos y con esta información culminamos así la presente emisión. Gracias, invitándoles a que sigan conectados con nuestra programación. ¡Feliz noche!